Muy bien, estamos de retorno y vamos a hablar. Lo habíamos señalado, vamos a hablar del superetanol 92. Porque nos decían esta mañana que había batido ya récord, se había comercializado esta mañana 200 mil litros eh, de, de este combustible. Pero conforme han pasado las horas, tenemos entendido que esto estaría llegando a los 300 mil litros en cuatro o cinco días y nos sorprendió mucho. esos son los datos de primicia que nos trae Gary Medrano, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Gary, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, eh, Gabriela, de verdad, por, por invitarnos, es siempre un, un gusto estar aquí en Aviala y en tu programa, por supuesto. Muchísimas gracias por por acompañarnos y sabemos que siempre nos vas dando datos así, muy puntuales, precisos, y primicia también, y a partir de ello, yo, yo te decía, Gary, doscientas mil, me decías, no, esto ya pasó, estamos a trescientas claro. mil. Sí, eran un poquito más de 200 mil esta mañana Pero el dato que, que confirma hace algunos minutos atrás hace una media hora exactamente Me pasa el dato que ya estamos picando Los 300 mil litros wow. De esta gasolina Super 92 Que es una gasolina de alto octanaje Llamémosle así El anterior producto que sacamos era la ROM 91 ¿Te acuerdas? Sí, sí. Pero esta es un, un grado de octanaje más Llamémosle así que, esto, que tiene, ¿Qué significa este grado de ¿qué etanol? ¿Qué es el etanol? Pero pues, esto es una característica más que la RON-91. La RON-91 era gasolina, gasolina estrictamente, eh, eh, llamémosle, sin la mezcla del alcohol anidro. Aquí tenemos algo que estamos entrando a la era de los combustibles, a la era de la época de los combustibles verdes. ¿Qué es el etanol? El etanol es la mezcla de una gasolina base con alcohol anidro. ¿Qué significa la palabra anhidro? Significa sin agua. ¿no? Entonces es un alcohol sin agua. Todo alcohol siempre tiene una cantidad de agua, pero en este caso los ingenios azucareros, específicamente tres, que están realizando grandísimas inversiones. Tengo un dato que dice que este vendría a ser una de las más grandes inversiones que tiene el, el país, tanto de la parte pública como privada. Estamos hablando de casi 1.600 millones de dólares que se van a ir paulatinamente invirtiendo hasta el 2025. Wow. Uh -huh. Entonces, eh, una de las inversiones justamente en los ingenios, que estamos hablando de Aguaí, Unagro y eh, um, Guavirá, después se van a incorporar otros ingenios más, pero estos tres inicialmente, eh, una de las grandes inversiones que están haciendo es justamente en una infraestructura, en sus, eh, en sus plantas para extraer absolutamente todo el agua del alcohol. Entonces es un alcohol anidro, ese alcohol anhidro es alcohol sin agua, se mezcla con una gasolina base, en unas proporciones de 88 de gasolina y 12 de alcohol, y ahí nace el etanol super 92, con 92 octanos. Esto es, es una gran cosa, es una buena noticia en esta nuestra, eh, nuestra nuestra Bolivia, donde el presidente Evo me gusta cuando dice se acabó el lamento boliviano, ¿no? y ese es un país donde se acabó el lamento boliviano, porque ahorita estamos produciendo con ingeniería boliviana, en tierra boliviana, ¿No es cierto? Una gasolina nuestra de altísima calidad, la Super Etanol 92 de 92 octanos. Recordemos que ahora se están vendiendo, la, la gasolina que tenemos ahora a la venta, la que todos utilizamos hasta ahora, es la gasolina especial de 85 octanos. Esta tiene 7 octanos, o octanos más, es una gasolina de, de alta calidad, de alto rendimiento. No sé, algunos yo he experimentado el otro día utilizar manejar un vehículo con gasolina 85 y ga manejar un vehículo. ¿Cuál es la diferencia? Para quienes. No aceleras bien. y es como que se, se, se te quiere ir el vehículo. ¿sí? O sea, sientes de verdad. Y más aún en carretera. Y para la paz, ¿no es cierto?, para la paz que estamos esperando que llegue ya en unas semanas más va a llegar acá la gasolina. Es un tema logístico que tenemos que, que, que arreglar, no, no es complicado, pero es este, es, es, eh, hay que hacerlo, ¿no es cierto? Llegar aquí el tema las cisternas, los tanques que tenemos que habilitar en Sencata la logística que tenemos que llevar hasta las estaciones de servicio, las mismas estaciones de servicio van a, tienen que hacer adecuaciones en sus, Hay en sus infraestructuras. Del, de las estaciones de servicio? ¿Están interesados? Sí, ¿sí? por supuesto, no porque tienen, eh, tienen interés en, en vender este nuevo, este nuevo producto. Entonces la gasolina que tenemos actualmente es de 85 octanos y se ve la diferencia realmente, al menos para La Paz va a ser por sí. la altura que tenemos, sí, claro. estamos a 3.000 600 metros sobre el nivel del mar, en el alto estamos a casi 4000 entonces ahí sí se van a estar este, más o y ahí se ve la, la realmente la, la diferencia. Y por las subidas y bajadas que tenemos acá, no ese famoso cascabeleo que a veces tiene algunos uh -huh. vehículos, pues ya no lo van a tener con esta gasolina. Esta gasolina está dirigida, a, bueno, para todos los vehículos, pero en especial aquellos de, eh, de últimos modelos, si va el término, ¿no? 2014, 15, 16, 17, 18. ¿Cuida mejor? sí. Hacer un producto de, de mayor calidad. Claro, a veces conocemos bien las marcas, ¿no es cierto? Uh -huh. Las marcas japonesas conocidas uh -huh. que vienen, las marcas eh, coreanas, ¿no? Eh, y también las marcas chinas, ¿no es Que están viniendo, que conocemos ahí en el mercado. Entonces, ellos son los que están demandando. Tengo un reporte último que me han a llegado. Ver. Hasta el momento han cargado 4.854 vehículos wow. en Santa Cruz en 19 estaciones de servicio. Entonces, muchos de esos vehículos se están volviendo a cargar. O sea, eso significa que es, le, le, les interesa y les gusta este, este, este nuevo producto para sus vehículos y que tiene un precio, eh, Gabriela, de 4 bolivianos con 50 centavos. La gasolina especial que, te, que vendemos ahora es, en todas las estaciones de servicio, de 85 octanos, es de 3 bolivianos con... 74 centavos. Uh -huh. Y esa cantidad, ese precio y esa calidad de 85, que es una buena gasolina la que tenemos ahora, que está vendiendo, se mantiene. Garantizamos como sector de hidrocarburos. No hay modificaciones en los volúmenes. Para que sepa la población, en Bolivia se venden cada día 5 millones de litros de gasolina especial. Entonces es una, a veces es una cifra que no, no, no, no, entendemos, no nos entra en la cabeza, ¿no? Pero en las más de 700 estaciones de servicio que tenemos, todos los días. Todos los días, ahora que está terminando el día, se ha vendido 5 millones de litros aproximadamente. La demanda que nosotros pensamos cubrir con el superetanol 92 es de aproximadamente el 20% de esa demanda, es decir, un millón de litros diarios. Vamos a mandar al mercado. Esto, por supuesto, paulatinamente, ¿no es cierto? Ahorita la gente está. Ahorita se está ha tenido 300 de, mil litros. 300, ¿no? 300 mil litros en 5 días, pues mm. está bien, digamos, ¿no? Después esto va a ir creciendo y solamente son. ...con 19 estaciones de servicio en Santa Cruz. Por supuesto hay otras estaciones de servicio, me preguntabas de si uh -huh. las estaciones de servicio... ...están interesadas, están muy interesadas, nosotros hace ya un mes atrás, mes y medio... ...hemos lanzado expresiones de interés en nuestra página web... ...y muchas estaciones de servicio se han prestado, o sea, se están interesadas en esto. Hay algunas que vendían diésel, por decir aquí en Miraflores, un ejemplo en La, en la Paz... ...o en el segundo anillo en Santa Cruz... Y dice, ¿y ¿sabes qué? No estoy vendiendo mucho diésel, ¿no? Porque ya los camiones no entran por aquí, por mi, por mi estación de servicio y ha quedado muy al centro. Así que mi diésel lo voy a cambiar y quiero vender etanol. Muy bien, entonces se hacen las adecuaciones de la infraestructura, se limpian los tanques, se inertizan los tanques, se cambia el sistema informático, se cambia la señalética y esas son las eh, inversiones. Hay otras que tienen ocho bombas de gasolina, por decir Y dice, ¿sabes qué? En vez de gasolina especial de ocho bombas que estoy vendiendo ahora... Dos bombitas van a ser para superetanol. Entonces, la NH está trabajando con cada una de las estaciones de servicio en todo el país. Ya se tiene en Santa Cruz, las 19 estaciones, ¿no? Así es. ¿Dónde luego se va? Eh, bueno, en Santa Cruz, para los aquellos interesados, o si no, uh -huh. llámenos también, por favor, a toda la población de Santa Cruz, que están interesados, eh, llámenos al 800 10 -6006. es una línea gratuita, 800 10 -6006. Y ahí pregúntenos todas, dónde están las, estas 19 estaciones de servicio. Por supuesto, se van a incrementar muchas más en Santa uh -huh. Cruz. Luego este, vamos a eh, ir a otros departamentos. Y esta es una primicia. ¿no? Eh, eh, uh -huh. Si Dios quiere y todo nos sale muy bien, este viernes, Gabriela, estamos presentando y comenzando a vender la Superetanol 92 en Tarija. Ah, en Tarija. En Tarija. Este viernes. Sí, ya? este viernes vamos a arrancar, si todo sale bien. Es una cuestión, como te digo, de, de, de, de logística, ¿no? Tenemos que trasladar todo el alcohol anhidro, llamémosle alcohol sin agua, hasta unos tanques que ya estaban adaptados en Tarija. Trasladamos la gasolina base y en un tanque especial mezclamos los dos productos en una proporción de 88% de gasolina base y 12% de eh, alcohol anhidro. ¿No? Eso en es... Lo... En Tarija. En Tarija, sí, esta es, es primicia, ¿no? Entonces, nos va okay. a salir... Bien, bien Vamos a este. estar atentos Para las personas que nos están viendo en Tarija Salimos por señal abierta y también por cable eh, También se pueden comunicar 810-6006 La línea gratuita para conocer los surtidores Que están ya con, eh, con, eh, con el producto En Santa Cruz Ya el próximo viernes en Tarija Y luego se van a ir a los otros departamentos Así es, eh, Gabriela este, este es una uh, gasolina Este es un emprendimiento esta es una idea en la que como dicen Se han alineado varias, varias estrellas ¿No? Es decir, este es un proyecto que no tiene pierde, como decimos vulgarmente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto es un producto que genera menores emisiones, de, es más amigable con el medio ambiente. Número uno, número dos, está generando 27 empleos, 15.000 empleos directos y 12 empleos indirectos. 27 empleos está generando. Se amplía la frontera agrícola, ¿no es cierto? Tenemos previsto hasta el 2025, hasta el 2025 tenemos previsto ampliar la frontera agrícola de 150.000 hectáreas de caña a 300 mil hectáreas de caña. Imagínate, en cinco años se va a duplicar para llegar a ese millón, que te digo, de, de, de oferta diaria de, de superetanol eh, 92. También eh, disminuimos las importaciones. ¿No es cierto? ¿Desde las está importaciones el tema de de, la misma subvención? La, la, y, que y al disminuir las importaciones, ¿no es cierto? Yeah. Disminuye también el tema de la, de la subvención. Entonces es un producto que, que de, de, de, de verdad de, de ayuda mucho ¿no? en, en todo sentido. Y para el usuario, porque el usuario puede preguntar, ¿y, y, y en qué me beneficia? Estamos hablando de que genera un ahorro. Porque Si usted utiliza ahorita un vehículo X medio antiguito o estos nuevos, que les digo y utiliza 100 bolivianos para recorrer una distancia, por decir, de 100 kilómetros, llamémosle así. No, no tengo exactamente, pero para hacer el ejemplo, que sea clarito. Compro 100 bolivianos de gasolina especial y recorro 100 kilómetros con esta gasolina especial. Ahora, con los mismos 100 bolivianos de la Superetanol 92, voy a recorrer 120 kilómetros. Entonces, es un ahorro por, la mayor, por el mayor rendimiento que tiene... ...este combustible, ¿no? Pruébenlo, es, es increíble, se va a dar cuenta la diferencia... Aquí en La Paz vamos a esperar eh, y la... ya pronto, pronto, entonces... Así es, en La Paz es maravilla, ¿por qué? Porque ahí necesitamos más sotanaje y por las subidas y bajadas... ...el nos, encendido. Nos exige claro. <risa> el vehículo también. Eh, entonces, Tarija tenemos para este viernes, Gary, ya pronto... Y, y, ...y luego a partir de ello ya llegará pues, a Sí, Cochabamba, estamos viendo, ya tenemos ya a la lista... ...las estaciones de servicio en Cochabamba y aquí también en La Paz... Estamos haciendo algunas adecuaciones, tienen que trabajar, hay parte de las inversiones que están haciendo la, el sector privado, tanto de los cañeros, llamémoslo los ingenios azucareros en, en Santa Cruz, que proporcionan alcohol, está invirtiendo yacimientos en adaptar tanques también, y, y ¿no? están invirtiendo también las estaciones de servicio, eh, adaptando sus estaciones su, su, su infraestructura para vender este etanol. Y como NH nosotros estamos... Eh, ...regulando todo, le estamos dando los permisos a los ingenios... ...los permisos a las... A las eh, porque es otro producto diferente, uh -huh. ¿no? A los, a los cisternas y también a las estaciones de servicio. Y comunicando como lo estamos haciendo ahora a través de Aviada. Muchísimas gracias Gary, ahí está la línea gratuita, 22 horas con 24 minutos para ser precisos, estamos en vivo. Y la línea gratuita 810-6006 para cualquier información, se comunica con la NH, ya sabe que a partir de ahora pues tiene también este, este producto para poder utilizarlo, Superetanol92 que eh, pues se ha batido récord en estos primeros días, lo decíamos. Muchísimas gracias, Gary, por habernos gracias. acompañado. Nuestro nuevo producto se está vendiendo como pan caliente, como decimos <ríe> Gracias, Gabriela, de verdad y a las órdenes. Muchísimas gracias. Gary Medrano, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con estos datos compartiendo de manera exclusiva también.